¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Soy yo, Preder5098IT Y hoy estamos con un nuevo video para el canal Bien, hoy estamos en un tutorial de cómo hacer las flechas de Friday Night Funkin Bien, bueno, comencemos Primero tenemos que tener instaladas las app, las app, la app de SnapTube Bien, pero como no está en la Play Store tenemos que ir a su página, tenemos que ir a su página oficial para descargarla Buscamos SnapTube, snap snap vamos a su página oficial, esperar a que cargue, le damos a descar descargar SnapTube, pero como yo ya la tengo instalada no lo haré, entonces... Buscamos, bus, vamos a YouTube, buscamos FNF, FNF pantalla buscamos FNF Green Screen. También lo puede, Y no solo podrán hacerlo en pantalla verde, sino en pantalla azul. Buscamos, buscamos el video que queramos. En mi caso va a ser el mod de Tricky. Y, y ya que estamos aquí, le damos a compartir, descargar con SnapTube. Buscamos la calidad que queramos. En mi caso la 480p porque es la máxima que se puede usar. Y bien ya la tenemos aquí descargado. Entonces nos vamos, nos salimos de YouTube, busca, nos tenemos que instalar la aplicación de video guru que estará en la descripción. Entramos ahí. Le damos a donde dice nuevo buscamos la foto que queramos y ya tenemos aquí la foto una vez que la tenemos aquí le damos a donde dice PIP PIP -P. le damos a video y como ven aquí está el video que descargamos le damos ahí y luego aquí y luego la damos a croma y le damos al fondo de color verde y le damos y para la fuerza podemos hacerlas y para la fuerza para que para que y, y mientras más le le damos y mientras más le subimos la fuerza menos menos será el fondo de color verde Ok, entonces le damos la duración exacta del video. Me equivoqué, perdón. Y bien, aquí lo tenemos. Pero como está mal colocado, está mal colocado, lo pondremos así y haremos y voy voy a exportar el video para que les dé una prueba. Three, two, one, ¿Vieron? Ahí tienen la vista previa de cómo salió el video. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Suscríbanse, denle like y compartanlo con sus amigos si quieren hacer este tipo de videos. Adiós.